Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos, aquí en Hablando con Jesús Podcast, otra emisión más, otro día más que el Señor nos trae, un fin de semana maravilloso, otra semana que el Señor nos, nos dio y otra semana que va a comenzar, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Esta semana el Señor nos trae un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado David vio que Goliat era muy grande como para fallar Una vez más, David vio que Goliat era muy grande como para fallar Muchas veces vemos que ese problema es grande, esa situación es grande como para, para que fallemos Vemos que el Señor nos ayudó a, a matar ese oso, a matar ese león Y se nos olvida que ese Goliat va a ser insignificante y es por eso que antes de comenzar un saludo para todos que nos, nos escuchan por Cristados en la Gloria Radio, por la aplicación de iOS, también por la, el sistema Android, por la. Pueden bajar las, la aplicación. También nos puedes ver por la página de eh, escuchar, perdón, uh, por la página de Cristo pero nos puedes ver también por Facebook y YouTube. Un saludo grande y poderoso para todos los hermanos que nos escuchan. Aquellos que asisten a otros ministerios, bienvenidos. Saludos. De gran corazón a aquellos que nos escuchan En otras naciones Siempre dándole la gloria y el poder A nuestro Señor Mira que este tema Que el Señor nos trae, que ese David Que vio ese Goliat que era muy grande Como para fallar Hoy vemos que hay muchos David Que dudan, David que realmente Cuando esa amenaza Que es ese Goliat eh, Los espanta, los, les da como ay Yo no voy a poder con esto, pero recuerda que El Señor ya te hizo un proceso eh, de, de, de pasar un problema, una situación Y, y, y, y suponemos que, que esa situación o ese problema te ayudó Para que cuando veas a goliat Vas a decir, lo veo grande, pero no voy a fallar Voy a tener un respaldo Y por eso vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor eh, No vamos a leer todo el capítulo de 1 Samuel, capítulo 17 Porque por el tiempo Pero mira que cuando la amenaza comienza a como amenazarte eh, Comienza y dice y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, ¿O vosotros, los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí? Ya está diciendo, tú tienes una dificultad, tú tienes un defecto que tú no vas a poder hacerlo. Pero recuerda que el Señor ya te ayudó a destruir ese, ese león y ese oso. Y en el versículo 9 del capítulo 17 dice, si, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo uh, pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Él, Muchas veces la situación te está diciendo, tú no puedes. Tú no puedes tener esos censos, tú no puedes tener ese trabajo. Tú no puedes eh, mostrar que tú, que tú tienes un Dios vivo de poder. Esa amenaza, esa situación. Pero el Señor te está diciendo, no te preocupes. No te preocupes porque yo estoy contigo. No te preocupes que si yo te escogí, y te saqué de lo más vil, lo más profundo de este, de este mundo. Que, era la, que tú tenías ignorancia, que estabas ciego. Miren lo que te, el Señor te está diciendo, Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobra ánimos. Miren lo que se está diciendo, Señor. Esforzaos, ve adelante, no retrocede como los cangrejos. Dice, y cobra ánimo. Yo sé que hay, yo sé que hay aflicciones. Yo sé que hay momentos difíciles tú no me ves, tú no me sientes pero yo estoy ahí, te está diciendo el Señor y continúa diciendo este versículo no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios, es el que, es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará se te reirán de ti, que no te dirán por ser cristiano o porque estás demostrando que tú eres diferente a los llamados, hoy, a los llamados cristianos de hoy y es por eso que esa amenaza, ese conflicto, esa situación que estás pasando, esa igualdad que se está diciendo. Tú tienes falencias, claro que las tenemos. Pero esas falencias, ¿quién pagó por todo eso? Hace dos mil años, el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. El verbo, el verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para pagar un precio por nosotros. Y es por eso que el Señor dice, Esforzaos y cobra ánimo pídeme sabiduría clama a mí, yo te mostraré esas cosas maravillosas que tú quieres que yo te muestre pero para eso el Señor quiere una, una parte que muy fundamental una fidelidad como Él lo ha hecho contigo desde que, mucho antes de, de que te trajo a este mundo Él ha sido fiel otra cosa es que nosotros a veces como seres humanos nos cerramos no somos abiertos al Señor Cometemos errores Claro que sí Recuerda que Él nos sigue amando Y, y nos va a seguir amando Porque cada esos, clavo, esos clavos Que fueron clavados En su cuerpo Él sabía lo que estaba pagando El precio que estaba pagando y ese golía no tiene que asustarte. Muchas veces tú cerrarás los ojos, llorarás, tomarás un, un, un respiro, un aire, tomarás esos cinco minutos como lo, yo, yo, yo lo llamo y dirás, Señor, no puedo más. Y claro que no puedes más porque en esos momentos entrarán las fuerzas del Señor. Porque tú no lo vas a poder, porque tú no mataste a ese león, porque tú no mataste a ese oso. Fue el Señor que lo hizo por David. Pero lo usó como ese instrumento para qué? Para mostrarle a esos filisteos de que hay un Dios vivo y de poder. Que hay un Dios que te va a sacar para, a, a, a, lo, en lo sobrenatural. En lo espiritual siempre lo abro. Y cuando tú estás en lo espiritual, 100% con el Señor, recuerda que para el Señor no hay nada imposible. Aleluya, sea tu nombre, Señor. alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Y mira que ya cuando esa amenaza comienza a, a desafiarte a decir, ¿dónde está ese Dios? y comienza, y David en el mismo capítulo de 1 Samuel mira lo que llegó llegó ahí, ahí, ahí vimos un David y muchas veces que somos esos Davises perdona como lo diga ya tenemos esa confianza de pronto en tu empresa, en el trabajo o en la familia. No, es que no hay nadie aquí que tenga las cualidades, la sabiduría, eh, las destrezas, la creatividad. Pero mira lo que dice David en el versículo 32. Escúchalo bien. Escúchalo bien lo que, lo, lo que dice la palabra del Señor. Y lo como lo dice aquí en 1 Samuel capi, eh, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Te está diciendo, no se preocupen. No se preocupen. Porque continúa diciendo David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No te preocupes. Que aquel que cometió esa embarrada o no supo pensar en esa táctica empresarial o familiar yo lo voy a hacer ¿por qué? y mire lo que dice lo que dice David dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con con él porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud te están diciendo tú no tienes experiencia tú no tienes creatividad tú no tienes nada tú no tienes ese potencial pero no saben que tú tienes un Dios vivo y de poder no sabes que tú tienes un Dios y ese, ese Golías es tan grande que no, no vamos a tenerle miedo. Desde hoy vamos a, a, a ver que ese Dios vivo de poder nos va a dar ese respaldo de lo sobrenatural, como siempre lo, ha, lo hablo. Y continúa diciendo, David le responde a Saúl, y mira lo que le responde Saúl, a David a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.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 lo sobrenatural que el Señor nos ha librado de la muerte, lo sobrenatural lo que el Señor ha hecho para que nos destaquen en, em, en, en nuestros empleos, en tu empresa, en tu familia, en tu hogar, muchas veces se te olvida eso. Y cuando viene el problema, no, ya mejor dicho todos los queremos morir. Y es por eso como el título que el Señor ha puesto, David vio que Goliat era muy grande como para fallar. No podemos fallar porque mira lo que lo que dijo David, ese problemita, ese leoncito, ese osito, no era nada. Porque si se metía conmigo, él lo mataba. Pero mira lo que dice más adelante, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y, esto es lo ma y esta frase es maravillosa, esta frase es maravillosa y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, está diciendo este filisteo, este problema es para ser un problema más, que no va a quedar tan grande y no voy, no voy a fallar, porque aquí David no se está acreditando en la gloria. Mira lo que, está, lo que dice David en el versículo 36. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dijo, ese Dios es el que me va a respaldar. Ese Dios, el Dios verdadero. Ese Dios invisible, el que quiere buscarlo. Y lo busca, como siempre lo habla esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, de corazón. Porque de ese corazón mana la vida. Es ese Dios que te va a respaldar para qué? Para acabar con ese oso, con ese león, con ese con, es, con, esa, con ese momento que realmente te quiere maquinar en tu mente y llegar a tu corazón. Y porque no se ha metido contigo, se está metiendo con el papá. Y el papá es el oso. Y ese papá está diciendo: no, se, no te metas con mi hijo, no te metas con mi hijo, porque yo lo voy a respaldar. Y como dije, como decía David, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado a ese Dios vivo y de poder. Él no se está acreditando en nada. Él está dando la gloria y la honra al Señor. Él le está diciendo, Yo, nosotros no lo vamos a hacer. Lo va a hacer el Señor. Él lo va a hacer. Y por eso Jeremías 1.8 nos dice, mis hermanos de aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de Cristianos en la Cruz de Radio por, y también por Facebook y YouTube, nos dice, no temas delante de ellos porque contigo soy para librarte, dice el Señor. Una vez más te lo repito. No temas delante de ellos porque contigo soy para librarte. Más confirmación. Ahí lo está diciendo el Señor, mis hermanos de Cristo, de la gloria. El, el Señor es maravilloso, el Señor es grande y poderoso. Y es por eso que David, veamos una confianza en Él veamos una, una confianza que realmente tenía un compromiso con quién, con ese Dios viviente. con ese Dios que realmente le estaba diciendo mira si yo te si yo te ayude a, a, a quitar ese conflicto de ese leoncito ese osito y ese filisteo yo te voy a poder llevar más te puedo llevar a las naciones si no vas a las naciones a otra ciudad te voy a ascender voy a hacer que eh, no, que por medio de ti tu familia llegue a mí Porque ese conflicto Esa situación no me va a quedar Pequeña a mí te dice el Señor No me va a quedar grande tampoco Entonces Continúa diciendo Aquí en el versículo 37 Del capítulo 17 De, de primera Samuel Mira lo que dice David Aquí Dice que Dios todo lo puede. Añadió David, el Señor que me ha librado, wow, maravilloso es esto, mira, mira, esta es una perla. toma esto. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Ese muchacho que tú, que de pronto te dirá, no, tú no vale la pena. Que no, tú no, no tienes de pronto esa hoja de vida, ese currículo de que seas de pronto un gran profesional, pero el Señor va a escoger lo, lo más vil y lo más ignorante para callar a los sabios. Y, y ese va, va a ser tú, eres tú. Tú de pronto no tienes calificaciones para tener ese puesto, pero el Señor, desde este momento, Toma esta, perla, toma esta palabra, Esta es una perla. Tú no vas a poder fallar. El Señor te va a, a, a llegar a esas posiciones. ¿Por qué? Porque el Señor quiere demostrar a este pueblo perdido, a este pueblo que estamos en estos tiempos posteriores, que no está escuchando, que está mirando otras cosas que no deben de mirar. E igual enfocarse en Cristo, ¿qué? Cristo Jesús y llenándose de su Santo Espíritu en el nombre poderoso su nombre. Llegar al Padre a través del Hijo, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Aleluya, Señor. Y mire lo que dice el versículo siguiente, del 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza muchas veces no puede llevar las cosas de los otros oremos los unos por los otros gloria a Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre perdona las ofensas como yo, yo digo no hemos cambiar palabras pero como nosotros todos los días estamos aprendiendo a perdonar a quien nos ofende y es por eso que Saúl estaba ofreciendo sus ropas pero no, no necesitamos la ropa de otro La misericordia de otro hombre Necesitamos la misericordia y la gracia del Señor Mis hermanos, estamos en la gloria Y es por eso que el Señor Nos lleva a un proverbio Y en este proverbio dice Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Una vez más, confía en el Señor de qué? De todo corazón, te está diciendo el Señor. Y aquí Saúl estaba, no, ponte mi ropita, ponte mis cosas que tú vas a salir bien. Porque eh, Saúl va a decir, no, este, este salió victorioso porque se puso mi ropa. Pero el Señor, nada, al Señor no lo toma desprovenido nada y David, a pelear. no, esta vaina me queda, esto me queda grande, no, no, no, esto no funciona conmigo. No funciona conmigo y por eso el Señor lo dice en este, en este hermoso proverbio, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. No te vayas a vanaglorear de lo que el Señor va a hacer contigo. Siempre dale la gloria y la honra y el poder. Como estaba diciendo aquí David, no era David, no, él no dijo, no soy yo el que mató a ese león, a ese oso. Fue el poder del Dios viviente estaba haciendo lo sobrenatural. Y es por eso, mis hermanos de Cristianos, en la gloria que ya nos saltamos al versículo 42. Y en este versículo 42 al 44. Esa situación, ese problema quiere humillarte. Con lo que te digan, con lo que hagan. Y ahí cuando comienza este filista a decir cosas. Ya te lo voy a leer. Pero antes de, de leer esto, el Señor nos dice en el Salmo 56, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando, cuando siento miedo. Siento miedo, pongo en ti mi confianza. El Señor te está diciendo el salmita. Le decía al Señor. Y es por eso que te voy a leer de 1 Samuel, capítulo 17, el versículo 42 al 40, al 44. Mira lo que nos dice eh, esta hermosa palabra. Y cuando el Filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, y muchos te, te verán en poco, muchos te humillarán. Y continúa este versículo diciendo, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Todos somos rubios, todos somos guapos <ríe> y de hermoso parecer, porque somos hijos de ese Dios viviente. Somos hermosos. En el nombre poderoso de su nombre. Y continúa diciendo, y dijo el felisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? y maldijo a David por sus dioses. Wow. Y hay muchos así maldiciendo. Muchos te maldicen, muchos te tienen envidia. Muchos dicen, ¿quién es este que viene aquí y ya está tomando posiciones o lo están llamando para hacer esto? O vemos de pronto tus familiares, ¿cómo está obteniendo esto? Y tú sabes que no eres tú, eres el Dios, la misericordia la gracia de Jesucristo en tu vida. Y es por eso que en el versículo 44, mis hermanos, nos dice, Dijo luego el felisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es cuando este problema quiere humillarte y quiere desafiarte y decirte, tú no vas a poder yo te voy a destruir hablarán ese cosas de ti pero nada se queda oculto el Señor siempre hace justicia con sus justos el Señor humilla a los que se creen como lo digo la última Coca-Cola del desierto a los soberbios y aquellos soberbios, que Dios no libre de llegar a sus puntos, de ser soberbios. Sino que cada día pedirle humildad. Que cada, cada día pedirle al Señor que nos ayude. Que cada día pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque con el Señor todo es posible. Más llevadero. Hay momentos una vez más que digamos, Señor yo lo digo, no puedo más Señor, de aquí en este punto tú tomas eh, este problema te entrego mis problemas, te entrego mis cargas Señor, porque de aquí ya no puedo, humanamente no puedo, y es cuando tú sientes que el Señor comienza y por eso el Señor dice, entrega mis cargas tus cargas, porque son más llevaderas para mí que para ti el Señor nos lleva nos lleva un punto que dice, no, hasta aquí fue suficiente, el resto yo me lo llevo tranquilo. O oh, tranquilo. Es por eso que debemos darle esa gloria y esa honra al Señor y el poder. No te canses. No te canses de darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Él es misericordioso, maravilloso y siempre debes darle la gloria y la honra al Señor. Una vez más, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza cuando tengas ese miedo, cuando tengas ese cansancio, cuando tengas esa frustración entrega la, la, la, la, esa confianza del Señor, en el nombre poderoso de su nombre maravilloso sentir esas experiencias espirituales con el Señor, maravilloso sentir que el Señor ve tu fidelidad y te hace vivir momentos maravillosos en el nombre poderoso de su nombre como yo le digo y yo lo comparto con mis hermanos con todos yo me quiero ir yo no me quiero quedar estamos viendo cosas tremendas en rusia hay un volcán que está por erupcionar aquí en colombia también en otras partes del mundo también en japón estamos viendo cosas que se están cortando los tiempos como hizo la palabra y es por eso que el Señor realmente quiere que ese problemita que tú tengas. Porque es problemita. Nosotros de pronto humanamente lo vemos como un problemota. Pero es un problemita que el Señor sabe. En, Él no nos va a poner cargas que no podamos llevar. En el nombre poderoso de Jesús. Él no nos va a poner cargas que, no, que nosotros no nos podamos llevar. O es como decir que tú puedas llevar... Eh, una caja de, de, de mercado, tú sabes tus límites, o, no, o no vas a poder levantar de pronto esas pesas de, de 15, de, de pronto vas a tener que usar de 10, porque cuando llevas la 15 ya, ya pasaste la de 10, y es por eso que el Señor te dice, no te preocupes, no te preocupes, todo tiene su momento oportuno, lo dice el Señor. Todo tiene su momento oportuno. Eso está en es iglesias 3.1. Es por eso que cada día debemos la gloria y la honra. No importa el tamaño de tu problema, Dios abrirá camino como lo abrió con Moisés y su pueblo. En ese desierto, todo el mundo decía, pero Moisés, tú nos trajiste aquí, ¿para qué? ¿Para que los, los egipcios nos mataran en el desierto? Pero el respaldo del Señor abrió ese mar, ese mar en dos. Y pasaron. Y el Señor te está viendo ese mar, mis hermanos, mis hermanas. Lo está abriendo. Lo está abriendo y tú vas a pasar. Y cuando pases ese mar, ese mar rojo, esa situación, tú vas a, no vas a, a mirar atrás. Sino vas a seguir, vas a continuar diciendo, ese goliat no era, no era grande, era pequeño. Y ese Dios vivo de poder lo hizo. Lo hizo vez. En el nombre poderoso de, de Jesús. Cinco razones para no estar asustado. Dios está contigo. Dios va para ti. Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a ayudar. Y Dios te va a abrazar. Mis hermanos, estamos en la gloria. En, ese, en, este, en esta misión de que David vio a Goliat era muy grande como para fallar, el Señor te da esas, esas razones. Él no te va a fallar. Él siempre va a estar contigo. Él siempre te, va, eh, tú siempre le va a dar la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Y es por eso que ya en el versículo 45 en adelante, aquí vemos que el Señor muestra su poder. Aquí el Señor muestra su poder, mis hermanos. Y es por eso que eh, en el 45, mira lo que comienza a decir a uh, David al filisteo. Tú vienes a mí con espada Y lanza y, y jabalina Como ¿Qué es eso? Tú vienes con una espada Una jabalina y, y una lanza Como que Eso no es nada porque mi Dios vive de poder Va a hacer muchas cosas grandes conmigo Y va, va a poder vencer, a Vencerte y continúa diciendo este versículo. Mas yo tengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Mira, él no está diciendo, yo te voy a que, yo te voy a acabar. Yo voy a hacer esto. Como hoy vemos hoy en día, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Vemos un cristianismo que únicamente dice yo, yo, yo, yo, pero no dicen Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. No se creen, se quieren acreditar de todo. Aquí ese Dios vivo de poder, mira, aquí dice, «Mas yo vengo a ti en el nombre de, del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de, de Israel, a quien tú has provocado». Y despertaron a ese gran león, al león de Judá. A ese león con el que se mete con nosotros, despierta y nos va a defender en el nombre poderoso Señor hermoso eres maravilloso Señor mi alma te alaba y te glorifica Padre Celestial y es por eso que el Señor en esta hablando con Jesús no es una casualidad que tú nos estés, nos estés escuchando a través de estamos en la radio, nos estés viendo por Facebook o por Youtube de pronto nos estás viendo en directo o en diferido, Gloria a Dios eh, de pronto estás escuchando o viendo esta emisión tres meses cinco meses siete meses hasta un año después y si la escuchaste no es una casualidad porque te, te sentías cansado te sentías cansado y tú decías que ese problema ese Goliat te iban a destruir el señor te dice no no tengas miedo pon mi confianza pon tu confianza en mí te dice el señor y continúa este versículo porque han provocado a ese Dios viviente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 ese problema, esas personas que te tienen envidia, que te tienen en el chisme y todo eso, van a saber que tú tienes un Dios vivo de poder, van a saber que tú tienes un Dios vivo de poder que te va a sacar en lo sobrenatural, que vas a tener ese ascenso, que vas a crecer en lo espiritual, que vas a conseguir ese empleo que tanto anhelas, que vas a tener sabiduría, no de un ser humano, sino de lo celestial, que vas a decir, ¿quién te dijo eso? Como cuando le dijo el Señor Jesucristo a, a, a Pedro. Eso no te lo dijo carne y sangre. Eso te lo dijo, te lo, eso vino de lo celestial y es lo que va a hacer el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Pide sabiduría, pide, pero ten esa, esa comunión con el Señor. Escrudiña la palabra, oración. Ora, escrudiña la palabra, mis hermanos en la gloria. Escrudiña esa palabra porque es muy importante y algo que nosotros los mortales somos, nos cuesta es esperar tú oras escuña la palabra y esperas son claves importantes Dios no, no llega antes ni después y es una cosa que vamos aprendiendo todos los días Dios mío tenos más paciencia Padre tenos más paciencia Padre Celestial porque a veces nosotros queremos las cosas como yo, yo digo Así es rápido. Y no es así, es cuando los momentos del Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Jesucristo. Y cuando el Señor muestra su poder, mira lo que nos dice el versículo 47 del cap capítulo 17 de 1 Samuel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza. Porque, de, eh, eh, porque del Señor es la batalla y Él los ha entregado en nuestras manos el Señor te entrega esa victoria el Señor te entrega que ese conflicto que tenías pasó vas a tener que seguir por ese desierto una vez más como lo hemos hablado, no para cumplirte caprichos sino para cumplir ese propósito que está en ti pero hay que moldear muchas cosas mi hermana, mi hermana esa Gloria esa falta de humildad no sé cuál será tu, eh, eh, lo que el Señor está procesando en tu vida pero hay que procesarlo porque hay que terminar ese propósito ¿qué nos falta? claro que sí ¿que vamos a llegar a ese 60%? Yo, yo digo que no llegaremos yo creo que un 10% nos faltaría un 90% pero ese 90% a través de su hijo su misericordia y su gracia ahí está ¿Que sería perfecto que, llegare, que llegaremos al 100%, al 100%? Claro que sí. Pero somos un pueblo... Ay, Dios mío. Ay, lo dejo ahí. Y continúa el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al, al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ya comienzas a a orar a excluñar esa palabra a decir Señor ayúdame dame la sabiduría dame el entendimiento Señor para que yo pueda Señor exaltar al reino de los cielos para que pueda ser un embajador o si eres una mujer una embajadora del reino de los cielos y pueda realmente hacerse, hacer sentir el reino en esta empresa en, en mi empresa en mi familia en el transporte donde yo vaya Señor y metiendo a David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y se cayó sobre su rostro en Así ve así mira que ya te, ya vamos a leer el versículo 50 Esa piedra que tú metes esa esa, esa cuando metes tu mano en la bolsa toma de allí una piedra es cuando comenzamos a realmente tener esa oración. A descubrir esa palabra, a entender lo que el Señor quiere que entendamos. Y comencemos con esa onda, sino con esa intensidad, Señor, te necesito. Y tenemos más de su Santo Espíritu en nuestras vidas. El Señor comienza, va a comenzar a hacer una obra maravillosa. Y amamos a estar en ese frente de batalla. Porque somos guerreros, porque somos esos, esos grandes adoradores que realmente adoramos en espíritu y en verdad. Y es por eso que el Señor, en el versículo 50 eh, nos continúa diciendo: Así venció David el Filisteo con una onda y con una piedra. Nosotros lo estamos venciendo a ese Filisteo, a ese Goliat, con esa oración, con esa, escruñando la palabra, a, que tú estás atendiendo a, a esa congregación. Si estás está haciendo fiel al Señor, no a un hombre en el nombre poderoso Jesucristo e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano porque el momento que tú te llenas de su, de su santo espíritu en el nombre poderoso Jesucristo no va a haber poder humano que te pueda tocar a menos que el Señor diga como uh, lo hizo con Jacob a mí con Job, perdón eh, tú puedes hacer esto pero no lo puedes tocar le, le dijo a Satanás le puedes quitar la riqueza, le puedes hacer eso, pero no me lo puedes tocar. Dios permite qué hacer o no quiero hacer contigo. A ver qué vas a, a, ver qué vas a decir. Pero Job no se quejó. Hijos, vine sin nada, me voy sin nada. Ya cuando te llenas en lo espiritual, lo material vas a por segundo En el nombre poderoso, Señor. Y en el versículo 51 nos dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacando de su vaina la sacó la acabó, perdón, la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Ahí vemos la mitad y que debemos ser mansos, y que debemos darle el eh, y vemos el poder del Señor a través de nosotros. Debemos ser mansos, humildes, y siempre dándole la gloria a nuestro amado Rey. Siempre no te canses, no te canses de darle esa gloria y esa honra y al poder al Señor. Y es por eso que el Señor nos dice en el Salmo 91 y siete: mil caerán a tu lado. Y diez mil a tu derecha, pero no se acercarán a ti. Mira, el Señor puede decir, le puede decir, bueno, hazle aquello, a lo, eh, pero no me lo toques, porque es una hija, una, un hijo mío. Nosotros tenemos un vallado sobrenatural Si tú tienes esa comunión con el Señor, y no estás haciendo, y, nos, y no eres una hipócrita con el Señor, créeme lo que el Señor te va a cuidar, el Señor quiere cumplir una vez más ese propósito que tengo con cada uno de vosotros y lo va a cumplir, y en Nahu 1.7 nos dice bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían, tú confías en el Señor, tú dirás un gran amén, pero entonces ¿por qué desconfías de eh, que el Señor te va a ayudar a vencer a ese golear no desconfíes es un pro claro que es un proceso de hacer de tener esa fe mucha gente ah, no pero claro que necesitamos ser prudentes claro que necesitamos trabajar claro que necesitamos el que quiera comer que trabaje claro que sí pero esa es la fe y la convicción de que debemos de creer que el Señor va a hacer con nosotros cosas sobrenaturales. En el nombre poderoso de su nombre. También Proverbios 35 nos dice, toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Y yo busco y tú buscas, perdona que me nombre de, de primeras, uh, refugio en el Señor. Siempre debemos de buscar, porque para Él es más llevadero y ese Goliath, mi hermano, mi hermana no, no va a ser que te que te caigas sino ese Goliat, ese proceso que estás pasando debe debes de tomarlo con amor porque cuando la vida te ponga en una situación difícil no hemos de, no hemos de decir por qué Sino aceptamos ese proceso En el nombre poderoso de Jesucristo Debemos aceptarlo Pero muchas veces eh, Fonfoneamos ahí como ¡Ah! No, debemos aceptarlo Porque es un propósito del Señor El Señor se le ha placido Porque necesitamos ser procesados Para ir al próximo nivel Porque si no vas a, vas a continuar en el, en el mismo nivel Dale y dale y dale y dale y dale y dale, y dale. Y no vas a poder seguir avanzando. Mis hermanos, empezamos por el Un saludo a todos que nos escuchan, porque estamos en la Cruz Radio, grande y poderoso. Aquí ya se nos escuchan en diferentes uh, naciones en Latinoamérica, también en Europa, en Estados Unidos. Grande, grande, muy grande es el Señor. Eh, haciendo aquí una, uh, entre comillas, me acuerdo cuando digamos por primera vez, eh, alguien nos escucha en, en Grecia. Yo, wow. Señor, me hiciste sentir como eh, uno de tus, de, de, de tus discípulos cuando llevando la palabra, Señor. Eh, y fue fabuloso. Hay personas que nos escuchan en Japón. ¿Quién? No sé, pero gloria y la honra al Señor que estamos llegando a la palabra por allá. Y cada día pido al Señor que podamos llegar más, a más almas, a más lugares. Y siempre dando las buenas nuevas del reino a los cielos y agradeciéndole al Señor que nos permite dar estas buenas nuevas nueva nueva de reino a los cielos y siempre dándole la gloria y la honra al Señor que todavía se puede va a haber momentos que no se va a poder entonces hay que aprovechar lo máximo y dándole las buenas nuevas de reino a los cielos y mira que ya para ir terminando mis hermanos de cristianos y la gloria aquí quien está hablando con Jesús podcast el Señor también nos dice en 2 Corintios 4.9 Mira lo que nos dice el Señor en 2 Corintios 4.9 Nos persiguen, pero Dios no nos abandona Nunca nos derribarán, pero no nos pueden destruir Podrán decir lo que quieran Podrán buscar chismes, inventar cosas pero cuando estás cementado en el Señor Él es tu refugio y cuando estés en el momento del, del temor el Señor va a estar ahí tú vas a confiar en Él no vas a confiar en un hombre vas a confiar en el Señor y que toda palabra todo hecho que tú hagas sea con la sabiduría del Señor sea el Señor realmente tú dejando que el Señor trabaje en ti y tú siempre dándole la gloria y la honra al Padre Celestial. Una vez más, me encanta este, este versículo. Cuando el Señor me lo dio, yo dije, Señor, es, es, es, esto, es, esto es cierto, Señor. Lo vivimos cada día. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona. Nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Porque el que está cimentado en Cristo Jesús... Nos pueden cachetear, nos pueden apuñalar. Pero algo que le pedimos al Señor es que ponemos su confianza en Él. Y que no nos deje, y que no nos creamos a firmes. Porque el que se crea a firme, mucho cuidado. Porque la misma palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Que el amor de muchos se apagará. Y no realmente, no seguirán buscando el Señor así que yo te invito a que confieses en el Señor así que yo te invito a que cada día dé la gloria y la honra y el poder a nuestro Rey en el nombre poderoso de Jesucristo y mira que ya para ir terminando como siempre lo digo creo que uno ya ha dicho como tres veces <ríe> eh, en el versículo 57, 58 una vez más No te estoy leyendo todo el capítulo por el tiempo que vamos, creo que vamos a terminar unos minutos más tempranito de lo de lo que se debe terminar siempre darle la la gloria y la honra al Señor en estos versículos es lo que quiere decir cuando David volvía de matar al filisteo Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl teniendo David la cabeza del filisteo en su mano y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Todo lo que tú hagas en esa empresa, en ese trabajo, en las personas que están alrededor tuyo, dale gloria y la honra al Señor porque te ha puesto ahí para que tú seas esa luz, esa sal. Que esa sal que eres tú estás poniendo esa sazón. Y el Señor está haciendo la obra a través tuyo. Él no necesita ayuda, pero él puede decir de lo más vil, de lo más rebelde, mira lo que convertí ahí. Lo convertí en un hijo mío, lo adopté. Por mi hijo Jesucristo le da otra oportunidad. Y como lo he dicho últimamente, te va a decir, sierva, siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos, vamos a casa. Ya derribaste estos gigantes, ya derribaste esos leones, ya derribaste esos osos. Llegó el momento de que vamos a casa. A tener una vida eterna sin lágrimas, sin, ah, sin llantos ni sufrimientos. A tener una vida eterna de paz y tranquilidad, de amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermoso es esta palabra. Y como lo dice en 1 Pedro, capítulos capítulo 5, capítulo versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echa toda ansiedad, a todo problema, mis hermanos. Como lo dijimos al comienzo de esta misión, para él todo esto es más llevadero. Y ya mis últimos versículos para terminar esta emisión de Deuteronomio 31, 8 que nos dice y el Señor es el que va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni desmayes no temas no desmayes ya falta poco ya falta poco tú dices Señor ya no puedo más. El Señor te dice, ya, ya, ya falta unos, eh, no sé cómo, unos kilómetros, unas millas. Falta poco. Falta poquito. Y llegarás a casa. Y Josué 1.5 nos dice, nadie podrá oponerse a ti mientras vivas. Porque estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré, recuerda esto, no te, aban no te fallaré, ni te abandonaré, el Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha fallado, si tú le abres la puerta de vuestros corazones al Señor, el Señor está dispuesto a ser lo sobrenatural en ti, en transformarte, en cumplir ese propósito, pero ese propósito no te imagines que va a ser todo con lo de Rosa, para beber momentos altos y bajos y momentos de pruebas, para beber si tú estás cementado en Cristo Jesús, mis hermanos de Cristo en la gloria. Así que, esto ha sido otra emisión más aquí en el Hablo con Jesús Podcast. Siempre dándole la gloria y la honra al Señor porque me permite dar estas emisiones, me da estos temas. Y yo digo, Señor, cada vez que comienzo a escrubiñar, a mirar estas palabras, yo digo, Señor, no soy yo, como lo dice a David. Han despertado al, a, al escuadrón de ese Dios viviente, que me da la sabiduría a través de su Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Me da las palabras, yo digo Señor, que no sea yo, que no sea palabra de hombre, sea una palabra de tu Santo Espíritu. Señor, sea palabra tuya, Señor, hablando a lo más profundo de sus corazones a ese pueblo maravilloso escogido para el celestial que sea esas, esas palabras como espalda de doble filo Señor. Haciendo pensar estas personas, haciendo que estas personas realmente comiencen a ser transformadas, Señor, y que estas personas realmente comiencen a, a, temer, a tener ese temor, a buscar, a, cuando tengan miedo, a tener esa confianza y esa fe en ese Dios vivo de poder. Todos decimos eh, creer en ese Dios, pero realmente no conocen a ese Dios. Conocer ese Dios es algo maravilloso, que a lo personal no te lo puedo explicar porque tú necesitas experimentarlo para conocerlo cada día más. De pronto Moisés te podría decir, yo vi esa, ese fuego, esa zarza y uno dice, pues listo, y lo vio, pero experimentar lo que experimentó él, lo que experimentó sus siervos, lo que he experiment, experimentado yo, te lo podemos contar, pero si tú no lo has vivido, Va a ser algo como que, que te cuenten una película y tú digas, ah, qué, qué bueno. Pero si lo vives, te vas a decir, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tener a Jesucristo y reconocerlo como nuestro Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en este momento yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido por cada uno, Padre Santo, de ellos. Te pido por sus anhelos, Señor. Te pido por su... Por su salud, amado Señor, y como, lo, como tú pusiste este título, Señor, David, David vio que Goliat era muy grande para, como para fallar. Y vemos que hoy, no sé el nombre, de, vamos a cambiar el nombre de ese David por cada una de estas personas que están pidiendo que ese problema, esa situación, no va a ser grande, Señor, porque tú nos has ayudado a matar esos osos, a matar esos leones, a matar ese filisteo porque se ha metido no con nosotros, sino con ese Dios vivo y de poder, el Dios de, de, de Israel amado Padre Celestial, amado Señor gracias Señor por ser tan grande y maravilloso Señor, porque Padre Celestial te damos gloria te damos, te damos la gloria y la honra y el poder Señor, porque no nos han provocado a nosotros Señor nos han provocado al Dios de los ejércitos, de ese Dios viviente, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea haciéndose tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y llévanos donde tú quieras que vayamos, Señor, y no ser como los cangrejos retrocediendo a donde tú nos sacó, Señor. No queremos regresar a ese Egipto, Señor, sino queremos darte la gloria, la honra y el poder, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no quedarnos firmes, Padre amado y que si hay vana gloria en nosotros Señor se va en el nombre de Jesucristo ayúdanos a ser más humildes ayúdanos a ser más mansos Señor ayúdanos a marcar la diferencia Señor ayúdanos a ser diferentes a ser esos grandes embajadores Señor del reino de los cielos amado Padre Celestial para que otras almas digan hay algo en ella hay algo en él diferente y tú vas a decir conocí a ese Dios vive de poder y ha transformado mi vida y reconozco a su Hijo Jesucristo como mi Señor. Y desde ahí mi vida cambió. Desde ahí Él me suple. Desde ahí no tengo hambre. Y desde ahí no he tenido C más porque he leído su palabra. He escrudiñado su palabra. Y Él siempre y a Él le voy a dar la gloria, la honra y el poder. Bueno mis hermanos, el Señor nos ha hablado. Hemos hecho esta hermosa oración. Y que el Señor te continúe bendiciendo. Y nos veremos Dios mediante en otra misión. Más aquí en Hablando con sus Podcast. Recuerda, en vivo, eh, por Cristianos en la Gloria Radio, por las aplicaciones de iOS, Cristianos en la Gloria, por Android, eh, también por la. Nos puedes escuchar por la página de Cristianos en la Gloria.com, eh, por menos por Facebook, Cristianos en la Gloria, y por YouTube, uh, Cristianos en la Gloria. Siempre dale la gloria y la honra al Señor. Eh, cada día queremos expandirnos más. Que sea la voluntad de nuestro amado Padre. Amado, en el nombre de Jesús Señor, gracias Padre Celestial por tu fidelidad y Señor, una vez más, tú eres el director, el productor de todo esto, tú eres el que dices que prendamos cámaras, paguemos cámaras, el que dice que hablar, que no decir y te damos gracias Señor por permitir a este, a este ser humano, a, a este siervo tuyo Señor, de a las buenas nuevas de los reinos de los cielos Señor. Padre amado, para la gloria, protege a mi hogar, a nuestros familiares, Señor, a todas las familias, Señor, que nos escuchan, amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra misión más aquí en Hablando con Jesús Podcast Dios mediante, quédate con la programación si estás escuchando a en la Radio con la misión de música eh, en Facebook, YouTube. Nos veremos en otra emisión eh, en estos hermosos redes sociales. Y gracias, Señor. José también. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, Popcats.